Eh, bueno, yo soy el único ponente que se presenta a sí mismo. Soy Andy, me dedico a temas de publicidad en Internet, resumiéndolo mucho, Webmaster SEO 2.0. Mi ponencia se llama Soy, Ubico y Posiciono. Y comienza ya, ¿vale? Para no perder más tiempo. Eh, antes de empezar, es una ponencia de SEO. Conviene aclarar un poco qué es el SEO. Cada vez que doy una ponencia de SEO, explico lo que es el SEO, pero procuro no explicarlo de la misma forma cada vez. Esta vez lo voy a explicar como se lo expliqué a mi madre, para que ella lo entendiera, ¿vale? Entonces, intenté explicárselo a mi hijo también, pero con cuatro años fue más difícil, ¿vale? ¿Qué es el SEO? Cuando tú necesitas buscar algo en Internet, utilizas un buscador. Entras en el buscador, introduces las palabras claves que estás buscando Introduces tu pregunta y el buscador te muestra un listado de resultados. Vale, bien. Ese listado de resultados está ordenado, pero no por orden alfabético y no por el orden que tú piensas. Está ordenado según el orden de relevancia, ya que el buscador intenta adivinar cuáles son los elementos que más te interesan y te los muestra eh, ordenados por orden. Pero claro... Si yo soy un usuario, quiero que me muestre lo más relevante, pero si yo soy un desarrollador web y estoy publicando mi web, yo lo que quiero es que mi web salga la primera. Entonces, en eso consiste el SEO. El SEO es eh, un conjunto de técnicas de ingeniería inversa para averiguar cómo el buscador ordena los resultados, tratar de conseguir que mi web sea lo más relevante posible y, además, lo parezca, para tratar de posicionarme por delante de mi competencia. Básicamente es eso, en la ponencia de hoy vamos a hablar de seo, pero vamos a hablar de seo de sabores, hay muchos distintos sabores del seo y algunos de estos sabores hacen que el seo principal, imaginaros por un momento una margarita, en el centro tiene la parte amarilla y está rodeada de pétalos ¿vale? Pues la parte amarilla del centro es Google, el gran buscador. Y cada uno de los pétalos son Google+, Google Maps, Twitter, Facebook, etcétera. Entonces, esos pétalos son los SEO de distintos sabores. Cuanto mejor te posicionas en los distintos sabores del SEO, además de obtener esa ventaja, más te posicionas como efecto colateral en el gran buscador, que sería la parte central de la margarita. Concretamente hoy vamos a hablar de dos de esos sabores. Vamos a hablar de Google Plus y de Google Maps. El título de la ponencia es descriptivo. Soy, es decir, de quién soy, lo voy a aprovechar para posicionarme. Y de dónde me ubico, también lo voy a aprovechar para posicionarme. Entonces... Así se da el caso de hablar de SEO de personas o SEO de lugares, que es lo que hablaremos luego a continuación. Vale, eh, Desde aquí lo pillo mejor. Me he cambiado de sitio. Si veis que me muevo mucho es porque tengo, estoy como loco porque esto salga bien. Pues vaya. Me he cambiado de sitio porque desde aquí lo pillo correctamente. Esto es una búsqueda en Internet, un ejemplo de una búsqueda. ¿vale? Eh, he buscado diseño web SEO. De alguna forma, el diseño web y el SEO deberían ir de la mano para luego no tener problemas. Entonces, es habitual que los que nos dedicamos a esto pujemos por esta búsqueda. Si os fijáis bien en los resultados de la búsqueda, eh, no, a mí me llama la atención una cosa. Por un momento, el, el de arriba es el mío, ¿vale? Pero un, por un momento ese no mirarlo, mirarlo los, los demás. El título, diseño web y SEO. Diseño web Málaga. Diseño web SEO. Diseño web y desarrollo. Servicios SEO, consultoría SEO, diseño web SEO, diseño web Valencia. ¿Esto qué es? ¿Todos son iguales? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos se llaman diseño web SEO? Eh, hay una regla en marketing que dice que te tienes que diferenciar de tu competencia, que tienes que transmitir confianza. Si todos somos iguales, ponte en el lugar de alguien que está buscando un diseño web SEO y entra en el buscador y encuentra esto. Arriba del todo está claro... Soy yo. Me, me han, me, ya que mi abuela no ha venido, tengo yo que hablar bien de mí. Pero resulta que, que analicémoslo un poco, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por, para empezar está mi nombre, ¿vale? Y está mi avatar. Y, y está el primero. Lo de que esté el primero lo vamos a obviar. Luego hay algunos enlaces. Vamos a centrarnos en el, te, en el hecho de que está el avatar. ¿Vale? El hecho de que esté el avatar ahí es lo que hace que mi web pues, sea interpretada como algo más interesante, se diferencia de la competencia y además transmite confianza. Pero mis ponencias no suelen ser excesivamente divertidas ni excesivamente motivadoras, pero sí suelen enseñar cosas. Entonces yo os voy a enseñar cómo se hace eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Eh, para conseguir eso, lo único que tienes que hacer es tener un perfil en Google+. Plus. Os pongo un zoom para que lo veáis mejor. A continuación os voy a mostrar mi perfil en Google+. El, hay una regla general en el SEO y es que para conseguirlo tú tienes que generar contenidos, estructurarlos correctamente y de un tiempo a esta parte conseguir reacciones sociales. Si tú generas contenidos a ser posible de forma periódica y estable en el tiempo, eh, originales, copiar y pegar de la Wikipedia no vale para hacer SEO. Lo digo porque por si alguno lo había pensado. Este perfil de Google Plus sigue esa regla. Es decir, tiene contenido, está medianamente bien estructurado y hay una parte especialmente importante aquí. Aquí, ¿veis donde pone otros perfiles? Colaborador en, enlaces. Pues donde pone colaborador en, ahí yo le he indicado a Google Plus que tengo un blog en el cual escribo, genero contenido. Y le he indicado que tengo una web donde también genero contenidos. Y ahora vamos a ver esa web y ese blog Este es el blog del que os hablo, del que le hablo a Google+. Plus Y en la parte de la derecha tengo unos botoncitos a mi participación en las redes sociales. No en todas, en algunas. Lógicamente, en todas me podría volver loco. El botón de Google+, Plus apunta a mi perfil en Google+. Plus. Vamos a la web y arriba del todo tenemos el botón de Google+, Plus que apunta a mi perfil en Google+. Plus. En este punto, ¿qué es lo que tenemos? Recapitulemos. Tengo mi perfil en Google+, desde el cual le indico a Google+, que tengo una web y un blog. Nos vamos a la web y ahí he puesto un enlace al perfil en Google+. Nos vamos al blog y he puesto un enlace al perfil en Google+. Es decir, es, hay enlaces recíprocos entre los distintos servicios. En el momento en que Google detecta esa situación y reindexa los contenidos, se produce la magia. Automáticamente, mi avatar ilustra todos los contenidos que yo cree en Google. De esa forma, me diferencio de mi competencia y consigo transmitir confianza como persona. Esto es discutible. Seguro que hay un caso en el que a alguien no le interesa eh, estar tan visible. Eh, en cualquier caso, yo os explico cómo conseguirlo y queda en vosotros decidir si lo queréis conseguir o no. Segundo sabor del SEO. SEO de lugares. Vamos a ver, eh, ¿quién de vosotros tiene un negocio físico? Por favor, que levante la mano. Tienda, restaurante, oficina, etcétera. ¿Un negocio físico con una dirección? Vale, yo desde aquí detecto aproximadamente el 20% aproximadamente. ¿Vale? Todos los demás trabajamos en casa o no trabajamos, que también es otra posibilidad que puede ocurrir hoy en día. Vale, bien. Tienes un negocio físico, no pierdas la oportunidad de decirle a Google Maps dónde está tu negocio. Como mínimo, a Google Maps y a Foursquare. Pero de Foursquare no me toca hablar a mí, le toca a otro ponente que viene luego. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Pues que todos tenemos un primo informático, un cuñado que sabe mucho de Internet, y entonces yo tengo un negocio físico y a mí me da de alta en Google Maps alguien que lo hace en cinco minutos no nos vamos a meter en discutir si tiene más capacidad o menos, porque los hay que la tienen. Pero la clave del asunto, a donde yo quiero ir a parar, es que el negocio se da de alta en Google Maps. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasan dos meses. Entro en Google Maps y ¿sabéis lo que me encuentro? ¿Habéis visto estas pelusas gigantes que van por las películas del oeste? Y van así como... Que no pasa ni Dios por allí. Pues en la mayoría de los casos me temo que eso es lo que ocurre. Es decir, tú has dado de alta tu negocio en cinco minutos o alguien lo ha hecho por ti y ya te olvidas. Pues así no arde el puro, ¿vale? Eh, al igual que en, la, en, el, en el caso anterior, en el, en el sabor del SEO anterior, primero os voy a explicar un ejemplo concreto de lo que se puede conseguir. Y luego al final concluiré diciendo cómo se consigue, ¿vale? Durante un tiempo he tenido funcionando en Málaga un centro de coworking. El coworking es un concepto que está bastante de moda últimamente, es una palabra que es muy competida porque se está extendiendo eh, por España. Entonces, competir con la palabra coworking no resulta fácil, pero para, para mí no resultó especialmente difícil conseguir que la primera palabra, luego voy a hacer un zoom, para el, el que no lo vea bien, la palabra coworking, arriba del todo, la búsqueda que estamos haciendo, es por la palabra coworking. Y eh, el resultado de la búsqueda, eh, mi web de coworking teatinos, que dicho sea de paso, está cerrado ya. Coworking teatinos ya no existe. Pero como ejemplo, me viene muy bien para lo de hoy. Aparece en primera página. Pero al final de la primera página. En Google España. Ahora... Voy a hacer la misma búsqueda, solo la palabra coworking. Ojo, porque podría haber buscado eh, oficina compartida, coworking Málaga, podría haber buscado una frase y me hubiera facilitado esa demostración. Pero para ponérmelo más difícil, solamente uso la palabra coworking. Coworking en Google España, eh, coworking teatinos en primera página. Hacemos la misma búsqueda en Google Málaga. Y ahora, buscando en Google Málaga... El mismo resultado, la flecha de la derecha, coworking teatinos aparece en segunda posición. Es decir, cuando alguien desde Málaga escribe en el buscador coworking sin añadir Málaga, se si pone coworking Málaga, lo tenemos muy fácil. No, solo la palabra coworking, pero él está en Málaga. Pues esta web aparece la segunda, justo por debajo de la Wikipedia. La Wikipedia no es mi competencia. Para los efectos, estoy el primero, ¿vale? Lo he dicho muy rápido. He dicho Google España y Google Málaga. Google España y Google Málaga. ¿Esto qué es lo que Google España y Google Málaga. Fijaros un momentito en la pantalla. A la izquierda veis el icono de Google Map. Tanto este icono de aquí como las flechas de la derecha las he añadido yo manualmente para señalároslo en la pantalla. La mayoría de la gente que no sabe lo que es Google Málaga, sin saberlo, Google ya ha decidido por él. Google ha decidido que él siempre va a buscar en Google Málaga, no en Google España. Cuando vosotros lleguéis a casa o lo queráis comprobar ahora y queráis comprobar lo que os he dicho y digáis, a ver, ¿desde dónde estoy buscando yo? ¿Desde Google Málaga o desde Google España? Esto es importante porque yo puedo pagar a alguien para que me posicione y me muestra que aparezco en segunda posición y yo a lo mejor vendo a toda España. Y el tipo me dice que aparezco el segundo en toda España. Entonces, hay que fijarse en este detalle. Málaga Significa que estoy buscando en Google Málaga. Y justo debajo pone cambiar ubicación. Eso es un enlace. Si pulsáis ese enlace, podéis entrar en, podéis escribir manualmente la palabra España. Y así podéis distinguir la búsqueda en Google Málaga o Google España. Se ve lo que, lo que he conseguido, ¿no? O sea, he puesto eh, buscando Google, eh, buscando coworking, perdón. En, eh, desde cualquier parte de Málaga pues aparece en segunda posición la web bien, pero esa ventaja ¿cómo la puedo obtener? Pues echando mano de uno de los sabores del SEO que Google nos facilita, concretamente el sabor de la geolocalización siempre y cuando tengamos un negocio físico, si no lo tenemos podemos dar de alta en Google Maps nuestra casa, suponiendo que tenemos un despacho cualquier día se puede presentar a alguien a pedirnos un presupuesto eso ya queda a, a juicio de cada uno bien ¿Y esto cómo se hace? Es lo que preguntamos ahora. Bueno, eh, aquí aparece una búsqueda en Google Maps buscando la, palabra, la frase Coworking Málaga. Vemos que nuevamente Coworking Teatino está posicionado en primera posición. ¿Vale? El hecho de que esté posicionado en primera posición en Google Maps es lo que produce que en Google haya una diferencia tan grande entre las búsquedas en Google España y Google Málaga. Y yo esa diferencia la puedo aprovechar en mi beneficio para mis negocios locales, en Málaga. Si en lugar de estar en Málaga estoy en otra ciudad, pues todo igual, pero para la otra ciudad. Y si tengo la suerte o la desgracia de que soy capaz de exportar a todas las ciudades de España y soy capaz de aparentar que tengo delegaciones en todas las ciudades de España, entonces tengo un trabajo curioso por delante si quiero aprovechar esa ventaja para posicionarme en Google Maps en todas o en algunas, o en muchas de las ciudades, para aprovechar esa ventaja. La clave en este punto es, ¿y cómo me posiciono en Google Maps? Pues como siempre, contenidos, frescos, estructura y reacciones sociales. Expliquemos un poquito más, no nos quedemos ahí. Decíamos antes que cuando te das de alta en Google Maps, pues al cabo de los meses pues hay una pelusa gigante allí dando vueltas, ¿no? Vale. Pues cuando tú entres a ver tu perfil en Google Maps y veas la pelusa gigante... En ese momento te darás cuenta de que tu perfil a la derecha hay algún sitio donde pone está completo al 25%. Puedes indicar tu horario, puedes indicar eh, si cobras por tarjeta, puedes indicar una descripción, puedes indicar categorías. Todo esto es opcional, la mayoría de la gente no lo hace, pero vosotros sí lo podéis hacer y podéis obtener una ventaja. Podéis subir fotos. Si subís fotos, intentad que sea con personas dentro. Una foto con persona aquí en el ejemplo me ha venido muy bien. La foto de arriba se ve se ve un pelín borroso, pero se ve con personas. Las fotos con personas transmiten más confianza. En Google Maps puedes añadir un vídeo. Hoy en día hacer un vídeo, hombre, hacer un vídeo profesional tiene un costo. Pero hacer un pequeño vídeo, una animación, mostrar un, un, un montón de imágenes secuencialmente, mostrar un texto. Yo hice un vídeo, y lo subí. Eh, la gente puede opinar. ¿Veis que pone tres opiniones arriba del todo? Entonces, así es como se consigue el, el posicionamiento en Google+, que luego deriva en el posicionamiento en Google. Ah, vamos, a hacer un, eh, vamos a hacer un pequeño resumen en este punto. Normalmente, lo que escribo en, en la presentación no es lo que os cuento. Lo que escribo en la presentación es un apoyo multimedia. Pero en este caso, al final de la presentación, me he querido permitir la licencia de escribir, para el que se lleve la presentación, el resumen. Dos conclusiones sacamos en este punto. Como excepción lo voy a leer, ¿vale? Google Plus te ayuda a personalizar tus contenidos añadiendo tu avatar en los resultados de búsqueda para diferenciarte. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto que yo lo he conseguido, os he mostrado un ejemplo y os he explicado a grandes rasgos, sin entrar en detalle, cómo se hace. Conclusión número dos: el posicionamiento en Google Maps influye en el posicionamiento en Google desde la ciudad en la que te has posicionado. Esa es la segunda conclusión a la que hemos podido llegar. Y ahora es cuando deberíais aprovechar para preguntarme las dudas que os hayan surgido. Si por el motivo que sea no diera tiempo a resolver todas las dudas tanto mías como de otros ponentes, acordaros que estamos en la web, el Twitter está publicado, yo en mi caso concretamente, eh, mi tarjeta de presentación, mi tarjeta de visita es esa. Porque si escribes Andy en Google, mi web sale de los primeros resultados. No obstante, soy Andy21 en Twitter. ¿Preguntas? Ay, que... Espera, espera, espera. Perdóname. Luz verde. Andy, creo que ha sido una gran exposición, pero creo que se puede complementar. Y yo creo que el, el conocimiento surge de la colaboración entre, entre personas. Nos conocemos ya de otra, de hecho hemos llegado a hacer conferencias juntos y tal. ¿Qué te parece el tema? Vale, quiero añadir que el primer evento que hice, lo hice con él, a medias. Y es algo simbólico que él esté aquí hoy, sí. y por eso le voy a dar... ...la oportunidad de que nos cuente lo que nos quiere contar... ...pero ¿cómo nos lo quiere contar? A ver, ¿qué es exactamente eh, lo que contar? Yo lo, lo, que, lo que os quiero contar... ...voy a aprovechar que es un gran escenario para subirme... Eso segundo? te iba a decir, sube mejor... ...es una excepción, ¿eh? Él va a subir por lo que os he explicado... ...pequeño aplauso, por favor... ...creo que viene preparado... El público es tuyo. Eh, yo os quiero hacer, una, eh. os quiero hacer una, una pregunta. ¿Realmente es todo internet? O sea, ¿existe vida más allá de Twitter? Eh, pues la respuesta he intentado hacerla en este libro que se llama Punta de Lengua. Y es un un libro con, con frases gustosas de compartir en Twitter, sí, pero no solo en Twitter. También en, en la vida real, en el ascensor, en un banco, al oído, compartir emociones es el maná de la vida. Entonces, podría encontrar tags como revolución, recortes, amor, lo tengo en la punta de la lengua. La cuestión es que ha tenido un, un, una gran acogida y han hecho comentarios como, desde que lo leí, lo veo todo en 3D y tecnicolor de rosa. O, gracias a punta de lengua, conseguí enamorar a mi chica y a un señor calvo. O a mi peque le encanta, eh, pintó todos los dibujitos. Bueno, pues espero que lo disfrutéis tanto como mis contactos y yo. Y diréis, ¿qué tiene que ver este libro con la exposición de Andy que de posicionamiento? Pues realmente yo lo que he hecho es un posicionamiento en la vida real. He aprovechado una temática... Y un poco viene a la pregunta de antes, ¿es todo, eh, ¿es todo Internet? No. Es decir, eh, Internet no es una isla, muchas veces nos confundimos, pensamos que es una isla aparte del mundo uh -huh. y realmente es una herramienta integrada en el mundo la ¿no? la que tenemos a nuestra disposición. Pero igual que podemos usar eh, esta herramienta para conseguir cosas en la vida real, en la vida real podemos coger herramientas y técnicas, SEO en este caso, y decir simplemente ya que, que Andy es el mejor posicionador SEO que conozco, yo desde 2005 ya empecé a conocerlo sin saber que era de Málaga siquiera, por, por búsquedas que hacía. Vale, el peloteo consume tiempo, no es necesario. Vale, simplemente que os le voy a dejar tres, un libro para has... él y dos para que lo sortees. Ah, que nos has traído un regalo. Esa es la actitud, aquí hay que venir con regalos. Vale, este señor, por lo que yo he entendido, ha escrito un libro, no este amigo. Y, y me ha traído tres libros, uno es para mí... Y los otros dos serán para vosotros, junto con… Lo voy a ir poniendo aquí. Todos los regalos que se vayan acumulando aquí… Bueno, pues, para muchísimas gracias y no consumo más tiempo. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Mientras que el siguiente ponente se prepara, tiene un par de minutos para prepararse, os voy a explicar la dinámica de los sorteos. De ahora en adelante yo quería hacer mi primera ponencia, porque ya me la quito de en medio y ahora voy a ser el que presente a los ponentes, etcétera, etcétera. Bien. Queda tiempo para una pregunta a mi ponencia. ¿vale? La dinámica de los sorteos es la siguiente. En cada ponencia vamos a elegir a la mejor pregunta, original, simbólica, lo que sea, y a cada una de las personas elegidas le vamos a, a dar una tarjeta que es un vale. Vale por una participación para el sorteo. Al final del evento... Al final del todo, a las siete y media, si todo sale correctamente, pues vamos a hacer un pequeño sorteo. Alguien se llevará el tablet y otras personas se llevarán otros regalos. ¿vale? Entonces, ¿alguien levantó la mano antes para hacerme una pregunta a mí, de mi ponencia? ¿Quién era? Bien. Por favor, te quedas tú ya con el micro, ¿vale? Buenos días. Eh, desde mi... Título de aprendiz, en todo lo que estás hablando, me, me interesa lo de Google Málaga, Google España. Yo desde Málaga, desde mi ordenador en Málaga, puedo preguntarle a Google, no sobre Google España, sino sobre Google Valladolid o Google Madrid o Google Salamanca, porque me interese pues ver qué competencia tengo en Madrid para situarme en Madrid o en, o en Málaga o en Claro o en que puedes y además me parece muy interesante, de hecho yo lo hago. O sea, yo os he explicado antes que eh, ponía Málaga y debajo ponía cambiar ubicación. Normalmente, si quiero saber cómo se ve mi web desde toda España, escribo España. Pero si quiero saber cómo se ve desde una ciudad en concreto, escribo simplemente el nombre de esa ciudad. Cualquier provincia de España, no sé si las comunidades autónomas están incluidas, tengo entendido que incluso algunas ciudades que no son capitales, tipo Jerez y cosas así, el fin de semana pasado estuve en Sevilla y un chico me explicaba, mira, tu web sale la primera escribiendo, le dije, vale, pero ¿desde dónde? ¿Cómo desde dónde? Digo, a ver, estamos en Sevilla, él no sabe... La diferencia entre Google España y Google Sevilla, yo ya pensaba, digo, está buscando de Google Sevilla. Vamos a comprarlo y efectivamente. Entonces tú puedes escribir ahí lo que quieras, la ciudad que quieras. Simplemente cambiando la ubicación, ¿no? Simplemente como... escribiéndola manualmente. Haces un clic y escribes manualmente el nombre de la ciudad, manual y correctamente, acentos, mayúsculas, etcétera. Pero en el icono que tú habías señalado a la izquierda, no arriba, en el la icono casa... que yo he señalado estaba señalándote dónde tienes que hacerlo. Pero el icono no lo vas a ver. El icono lo he añadido yo. Sí, pero ¿y hay alguna diferencia entre no cambiar Málaga pero poner arriba pues eh, diseñador Valladolid? Los resultados pueden variar. pueden variar. Te animo a que tú lo compruebes. Tú sí, escribes sí, diseñador Valladolid desde Google España o escribes solo diseñador desde Google Valladolid. Correcto. Compruebas las diferencias y ya sabes que por un lado llegas a un público y por otro lado llegas a otro público. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer que dé tiempo a hacer más preguntas, por lo tanto, muy breves, por favor. Eh, vamos a ver, sobre ese tema, eh, por ejemplo, si yo pongo otro país, ¿afecta el idioma? A ver, todo esto que he explicado es desde google.es. Entonces, ya estamos en Google España y ahora delimitamos la ciudad. Si yo quiero buscar en Uruguay, no lo hago en Google España, lo hago en google.ui. Es decir, cada país tiene su propio Google para ese país. ...y ahora dentro de ese país es desde, es desde donde yo puedo indicar la ciudad... ...como un grado más de matización, ¿Vale? el idioma de la pregunta? ¿Perdón? Ejemplo, me explico, eh, Google te permite hacer preguntas en función de idiomas... Sí. Eh, si por ejemplo yo quiero buscar eh, SEO, pero por ejemplo en, en alemán será de otra manera... Sí, uno de ellos es el idioma en el que tú lo escribes... ...en el caso de SEO no, es, no hay idioma... Y el otro es el idioma del navegador. Instálate un navegador en el idioma que te interesa. Yo tengo varios navegadores instalados en inglés, en alemán, y cuando quiero hacer una búsqueda, escribo la palabra en alemán desde el navegador que tiene todo en alemán, por ejemplo. ¿Vale? Vale, tenemos allí uno y aquí otro. Por aquí primero, por favor. Nos hemos quedado sin tiempo, pero estas preguntitas son interesantes. No sé si es muy técnico. En Google en Google Maps a veces las calles no coinciden o los números no coinciden. Porque el ayuntamiento ya ha cambiado los números recientemente, el nombre de la calle o algo. Entonces cuando se va a posicionar un establecimiento te manda a la otra punta de la calle. Eso, ¿Hay forma de corregirlo? Eso hay que corregirlo. Lo tienes que corregir tú manualmente. Tú dices la calle en la que estás y él te muestra un mapa y te muestra un iconito. Y a veces te pone ubicación exacta. Y a veces te, él te avisa, él ya sabe que tiene un margen de error y te dice, la ubicación no es exacta. Tanto si él dice que sí, como si dice que no, es tu obligación comprobarlo y mover manualmente ese iconito. Yo lo hago, cuando di de alta la web de Google, eh, de Coworking Teatinos, me apareció el icono eh, en la calle de enfrente. Entonces yo digo, cuando me venga alguien a buscar, voy a tener que estar diciéndole dónde estoy. Es habitual y la, la verdad es que la mayoría de las veces es como lo de la bola de pelusa, que decía antes. Es decir, si yo entro en tu negocio y veo que está ubicado incorrectamente y veo que no me indicas el horario, que no me indicas forma... En fin, es un detalle que lo corrige manualmente el interesado. Y al corregirlo se corrige también la dirección, no, no sale después automáticamente, por ejemplo, Larios 1. Son cosas distintas, la dirección está escrita... Se mantiene la dirección, ¿no? Claro, exactamente. La dirección está escrita y él, en función de la dirección, porque es muy listo, ...calcula automáticamente las coordenadas terrestres... ...y te las posiciona en el mapa... ...pero tiene un margen de error... ...por eso es lo de la corrección manual... ...por parte del interesado... ...por el otro extremo tenemos a... ...una pregunta... ...vale... Gracias. ...gracias Andy... ...mira, hablabas en principio del impacto de las redes sociales... ...sobre el posicionamiento, ¿no? ...entonces me gustaría que... Eh, ...nos contaras un poco sobre el impacto que tienen los más uno... Eh, ...sobre los sitios web... ...digamos, cuando estás en Google Plus como tú tenías en tu blog, eh, digamos, el, el más uno colocado, ¿no? Me gustaría que hablaras sobre el, el impacto que tiene hacer más uno en una noticia de tu blog, ¿vale? En un post de tu blog, tanto para la gente que está en tu grupo de amigos como para la gente que no está. Vale, bien. Mira, eh, en el ejemplo que yo os he puesto, todas las búsquedas que yo he hecho, las he hecho utilizando el modo de privacidad. Eso significa que el ordenador no tiene en cuenta mi historial, ni mis más uno, ni mi cuenta de Google, ni absolutamente nada. Incluso el avatar... Mío salía sin yo estar logado en Google+. Plus, ¿vale? Lo que tú me preguntas, pues, hasta donde yo sé, te confieso que no me gusta el sistema de los más unos. Soy mucho más partidario de Twitter o de Facebook. Solo utilizo Google+, Plus para lo que os he explicado. En realidad no lo utilizo como red social. Pero, concretamente, yo he observado que cuando tú obtienes muchos más uno en una publicación, eh, cuando alguien de tus amigos se conecta logado haciendo login con su cuenta, él va a ver tus resultados mejor posicionados que otros. Pero en el momento que hace logout, en el momento que sale de tu cuenta de Google, eso ya no surte efecto a esos niveles. Y el motivo principal por el que no me gustan los más unos de Google es por lo siguiente. Si yo escribo un tweet, ese tweet puede conseguir muchos retweets. Si escribo algo en Facebook, puede conseguir muchos me gusta. Pero si escribo algo en Google ⁇ Plus resulta... ...que en Google Plus estoy vinculando a mi blog. Y desde mi blog se puede hacer más uno para que surta efecto allí. Pero el sitio donde yo he escrito, el cambio de estado donde yo he escrito esa comunicación... ...obtiene un contador de más unos que es independiente al contador de más unos que tengo en mi blog. Entonces, algunos hacen el más uno en un sitio, otros lo hacen en otro... ...y no hay un contador global, como si lo hay en Twitter... Cuando tú tienes un botón de tuitear esto y ahí aparece un contador, se refiere a todos los tweets que tengan como referencia esa URL. ¿Pero crees que Google va, vamos, va a utilizar este tipo de información para poco a poco incrementar el impacto que tiene en, la, en el posicionamiento? Mira, Google quiere meternos Google Plus por cojones. <risa> Básicamente. ¿no? Partiendo de eso, Google está utilizando el ego de los webmasters. Lo que yo os he contado antes ataca al ego de los webmasters. Porque yo quiero que cuando tú encuentres mis contenidos, tú veas mi foto en Google, en el gran Google, no en cualquier otro buscador, en el gran Google. Y además quiero que todos lo veáis sin necesidad de hacer login. Ese ha sido el gran cambio que ha hecho hace poco. Entonces Google, eh, pues no sé, el otro día me estaba comiendo una sopa de letras y había muchas Gs. Yo creo que eso, no, no creo que fuera el fabricante. <risa>